habíamos quedado en, en que podemos dar de alta una persona pero nos pasó que, a ver si nos dice entrar, ¿todo va? entonces vamos a la operación de personas tenemos cargada nuestra persona si queremos dar de alta una persona funciona pero hoy cuando dimos de alta a la persona recién la primera vez que le dimos al botón guardar falló la segunda vez arreglamos lo que, lo que estaba fallando le sacamos el no, null y le volvimos a dar al botón guardar y ahí guardó, guardó a la persona ah, pero nos duplicó el teléfono cuando fuimos a ver en la base de datos la tabla de los teléfonos, vimos que tiene el mismo ID de persona se duplicó el teléfono esto pasó porque cuando reiniciamos, cuando falló la primera vez que le dimos al guardar, no le dimos resetear, fíjense fíjense que al sincronizar falló entró por el catch a darnos un error, se fijó si estaba en modo debug como estaba en modo debug nos tiró el error de nuevo sin resetear nada en ese momento el momento en que quiso sincronizar ya se había hecho un, un procesar filas para los datos del teléfono y esos datos quedaron guardados ahí para ser registrados, no, nunca los reseteamos directamente tiramos un error aquí sin resetear teníamos que haber puesto este resetear que está acá, arriba del throw para que se resetee antes de mostrarnos el error digamos. como no reseteamos eso quedó ahí le dimos de vuelta al guardar se volvió a setear una nueva fila para el teléfono y se guardaron las dos filas la que había hecho en el primer guardar y la del segundo Bueno, con este resetear acá ya estaríamos estaría solucionado ese problema acá. O podemos, en vez de ponerlo en estos dos lugares, lo podemos poner aquí arriba antes del if y borrar el resetear este de acá Es lo mismo, ¿sí? reseteamos y después lanzamos el error, ya sea el error para desarrolladores o para el usuario final